Esta semana platicamos con Jeffrey Fajardo Presidente de Por Colombia Quien luego de la visita técnica Que tuvieron en México Nos señaló que ven a la porcicultura mexicana Como un gran ejemplo a seguir En el tema comercial con Estados Unidos Respecto a las campañas de consumo Instó a que la comunicación Tiene que ir enfocada en las ventajas De la carne, la versatilidad Y su nutrición, más allá de hablar De términos productivos o de Eficiencia en granja La Opormex firmó un convenio de colaboración con la UNAM para potenciar la formación de la fuerza laboral de la porcicultura esto dentro de un requerimiento manifestado por Heriberto Hernández presidente de los porcicultores respecto a la necesidad de contar con 350 mil empleos directos y 1.7 millones indirectos para impulsar el crecimiento. El panorama agroalimentario 2022 presentado por la Secretaría de Agricultura reportó que durante el año pasado la producción pecuaria mexicana total